de especialistas, cuando menos en ciencias humanas y sociales, más allá de los periodos de crisis. Que esto, esto sí que lo admitía Kuhn, pero decía que una vez accedido a una situación normal, pues, el, el nuevo paradigma hegemónico pues, hacía innecesario el debate. Bueno, lo, no lo decía con estas palabras, pero eh, al diferenciar entre periodos de ciencia extraordinaria y de ciencia normal pues parecía como obvio que el debate era propio de los momentos de crisis, de los momentos de ciencia, de ciencia extraordinaria. Nosotros defendemos, por nuestra propia experiencia, de que no es así, al menos en aquellas disciplinas más vinculadas a la sociedad, a la política y la cultura, el debate se agudiza en los periodos de crisis, pero debe continuar en los periodos de normalidad. Y en tercer lugar, y eso es sorprendente, eh, establecer establecemos la relación entre comunidades especialistas y sociedad civil política. Es sorprendente porque Kuhn, curiosamente que recoge de los historiadores, incluso del propio marxismo, determinados conceptos, lo sepa o no, sin embargo, en este sentido le presta escasa atención a la influencia que sobre la propia comunidades académicas tiene eh, la sociedad política y la sociedad civil del tiempo en el que ellos viven. ¿no? y eso en el caso de la historia, en el caso de la sociología, de las ciencias de la educación, y yo diría incluso de ciencias de la naturaleza, pero bueno, sí donde no, no cabe duda de que no se puede separar la formación de paradigmas en una comunidad de especialistas y con, con, la, con el mundo que nos rodea, y luego es en el caso de las ciencias humanas y sociales, eso le da, eh, eso, eso, eso no lo tiene excesivamente en cuenta, probablemente, probablemente no lo tiene en cuenta porque su atención está siempre muy fijada muy, muy, muy, muy fijada en, el caso, en la ciencia de la naturaleza, en la física, en la química, en la biología, etc., más que en las humanidades y las ciencias sociales. Bueno, y el tercer concepto, que es, digamos, el, el, por lo que fue concepto porque el que fue más conocido, Kuhn, que es el concepto de revolución científica. Él dice, viene a decir, simplificando mucho, que las disciplinas no evolucionan por acumulación, sino por rupturas. De ahí que use el, eh, el término revolución para referirse a, a los cambios eh, de, de temas, enfoques en definitiva de paradigmas eh, en una comunidad de especialistas en un momento determinado entonces ahí es donde teoriza sobre el periodo de ciencia normal y de ciencia extraordinaria en una comunidad de, eh, en una disciplina en, en una comunidad de especialistas los periodos de ciencia eh, extraordinaria podríamos llamarles periodos de crisis no cabe duda que en, venimos, por lo menos venimos de un periodo de crisis en la historia y en las ciencias sociales eh, que, que Kuhn llamaría de, de, de ciencia extraordinaria y a los periodos de ciencia normal pues bueno, pues son momentos en que no, no, no, existe, no existe no existe crisis ¿no? entonces mmm, nosotros la rectificación, bueno, él, él dice que, lo, eh, que que un paradigma hegemónico, si queréis, un paradigma común o, o los paradigmas compartidos por una comunidad especialista, entran en crisis cuando, digamos, se producen anomalías, es decir, avances de la investigación empírica que no son animados por estos paradigmas compartidos o que entran en contradicción con esos paradigmas compartidos. También se puede ver de otra manera, es decir, unos paradigmas compartidos, en un momento dado, atraviesan por una, situa, por una ley. O sea, cumplen esa ley de rendimiento decreciente, es decir, con los paradigmas no se producen conocimientos nuevos. Por lo tanto, se pasa un periodo de realidad de paradigmas donde pues, unos continuo, quieren continuar con los anteriores, otros proponen paradigmas nuevos y eso se puede prolongar durante, durante un tiempo hasta que se llegue a una situación de, de, ciencia, de ciencia normal, donde otra vez pues, paradigmas, una serie de nuevos paradigmas compartidos, o un paradigma, un nuevo paradigma común pues garantiza la, la productividad y el funcionamiento interno de esa, de esa, de esa disciplina. Nosotros, do, dos, dos, incluiríamos dos rectificaciones al concepto de revolución científica en, en cumno. Una es eh, referido a, a, esa, a esa alternancia entre periodo de acumulación y periodo de ruptura y otro referido a la propia relación del investigador de la propia disciplina en, en, en esta alternancia entre periodo de ciencia normal y periodo de ciencia extraordinaria en el primer caso proponemos que que se tenga en cuenta que todo cambio de paradigmas supone continuidad y descontinuidad respecto de los paradigmas anteriores. Es decir, que hay cosas que continúan y que hay cosas que cambian. Naturalmente las que continúan lo hacen un contexto paradigmático distinto del original. O al menos debería ser así. Y esto lo, lo, lo defendemos desde dos experiencias. Una como historiadores, otra como historiógrafo como historiadores, porque el concepto de revolución, según los últimos análisis, eh, se, se, se, se ha hecho más complejo. Es decir, los estudios sobre la revolución francesa, por ejemplo, pues nos han llevado a la conclusión que hay elementos que, nuevos y elementos antiguos en el nuevo sistema que crea la, la, la revolución y en el caso de francés es muy evidente porque después de, de los jacobinos naturalmente viene Termidor y después pues, Napoleón Bonaparte. Eh, es decir, después de, de la revolución viene, viene la, la reacción sobre la base de que eh, sabemos que para los que hemos vivido esos debates en su momento, que el concepto de revolución permanente de León Trotsky, muy voluntarioso y muy gustoso para los que éramos jóvenes revolucionarios, en ese momento pues no, no se corresponde con, con la historia, la historia demuestra que, que, después, que, que no hay un país que aguante una revolución permanente indefinida, una revolución indefinida, ¿no? sino que la, la propia sociedad necesita un momento de, que se llamó de, de reacción, que, que en el peor de los casos fue de reacción, o por lo menos de estabilización del fenómeno eh, revolucionario en, en esquemas estatales, en esquemas que, que si, si estuviéramos aplicando a, a la evolución de la sociedad la teoría de Kuhn llamaríamos de ciencia normal, ¿no? etc. Entonces en ese sentido es cuando se ve en ese momento todo lo que se ha heredado al sistema anterior, es decir, la sociedad, la política no soporta eh, una vuelta de tortilla, aunque se, la vuelta de tortilla es necesaria para que algunos cambios sobrevivan cara al futuro. Es que este es en lo que no tienen razón los que piensan que el fracaso de las revoluciones justifica las reformas ¿no? como la única vía para cambiar la sociedad, porque las reformas nunca hubieran triunfado sin planteamientos revolucionarios. Y eso vale tanto para la sociedad como para la evolución de una disciplina es decir que el palo cuando lo llevas hacia el otro extremo lo tienes que llevar bastante hacia el otro extremo para que quede un poquito desviado de la posición que tenía al principio eso es una ley eh, histórica que tiene que ver con la inercia de las sociedades que también podríamos hablar de un para, paralelamente de una inercia de las comunidades académicas y lo que lleva muchas veces al que quiera cambiar quiere cambiar en exceso y después se produce un pacto entre lo viejo y lo nuevo y eso es lo que da lugar a la nueva realidad sea una realidad disciplinar sea una, una realidad histórica ha habido un fenómeno historiográfico bueno, sigue todavía en vigor en las últimas décadas del siglo XX que se llamó el revisionismo que nació alrededor de la revolución francesa y después se extendió a la inglesa también a la revolución rusa, etc. sobre la base de, desde posiciones generalmente conservadoras de, de aniquilar de, de aniquilar el concepto de revolución en la historia y de explicar que lo que hubo es más bien continuidad es decir, que se parecía más, venía a decir Napoleón, Bonaparte a, a Luis XVI que a Robespierre ¿no? lo cual no es verdad históricamente, obviamente pero sobre todo si la comparación es con Robespierre y no con Dardón, no pero de todas las maneras eso trajo como bueno de que nos obligó a revisar el concepto de revolución de una manera más compleja es decir, toda la revolución, el resultado final es una, un resultado mixto donde lo viejo y lo nuevo se, se combinan y como historiografía lo sabemos muy bien porque en las nuevas historias surgidas en los años 60, 70 sean versión de Anales sean versión marxista, sean versión eh, neopositivista de la nueva historia económica lo viejo y lo nuevo se combinan en principio a favor de lo nuevo, una pero eso no lo supimos ver en su momento, o no se quiso decir en, en su momento. Por lo tanto, es muy importante eh, ver eh, que, que detrás de las revoluciones científicas hay, hay también continuidad. ¿eh? Aunque claro, en los momentos de cambio predomina naturalmente la ruptura sobre, sobre la continuidad. Pero no por eso es una cuestión baladí estudiar lo que, eh, cómo se combinan ambos factores... Eh, la, continuidad, la reforma y, y la revolución la continuidad y la discontinuidad en los cambios, cambios disciplinares. eso es muy importante si a diferencia de Kuhn nosotros nos consideramos parte activa de los cambios eh, disciplinares que estamos viviendo y ahí es donde nos separamos de Kuhn y pensamos por nuestra propia cabeza es decir ¿Qué sucede cuando vivimos un momento como el actual de, de cambios históricos que, a su vez, son cambios que inciden en la universidad y, y, y nos obligan a enfrentarnos con, con debates y con cambios en nuestras propias disciplinas? Pues que ahí podemos hacer dos cosas, como los historiadores clásicos que decían que hay que esperar a que los procesos históricos terminen para poder estudiarlos, el mito positivista de que es necesario que eh, pasen 50 años para ser, eh, analizar con imparcialidad, con objetividad, con un acontecimiento histórico y eso aplicado entonces a, a nuestra disciplina quiere decir que si nosotros vivimos como se vive digamos que más bien en los años 80, 90 una crisis en la historia y en todas las ciencias sociales, podemos optar bien por esperar a que ese proceso de, de cambio termine para poder estudiarlo o bien estudiarlo sobre la marcha y ser parte activa de ese proceso de cambio. Esta opción no se la planteó Kuhn y es una cosa nueva que nosotros añadimos rectificando sus conceptos de paradigma, comunidad especialista, revolución científica. Lo necesitamos para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde va, en este caso la disciplina de la historia, pero también eso sería aplicable a otras humanidades y a otras ciencias sociales. Es decir que nosotros somos jueces y partes de los cambios disciplinares que estamos siguiendo. Que es nosotros somos y debemos ser jueces y parte de la aplicación del concepto de paradigma, de comunidades especialistas y de evolución científica, aunque con los cambios que estamos introduciendo preferimos decir, cambio de paradigmas. Entonces participamos al mismo tiempo que investigamos. Eh, yo, yo diría, y otros han hablado de, de que tenemos que practicar una investigación participativa eh, eh, sobre la situación internacional de nuestra disciplina, cosa que hemos empezado a hacer ya en el año 1993 y, y lo explicaré cuando entremos en los detalles de la experiencia de Historia y debate, también cuando en 1999 lanzamos una encuesta internacional sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo. Y investigamos con honestidad, con rigor, etcétera, que es, digamos, como se corresponde a la deontología de la profesión de historiador, la situación actual de nuestra disciplina sin ocultar nuestro compromiso con los cambios que están viviendo, que son críticos en algunos casos, porque algunos consensos son inadvertidos, que se están produciendo, somos críticos con ellos, y en otro caso, pues eso nos lleva a hacer propuestas sobre por dónde creemos eh, que, deben, eh, que deben ir lo, los cambios que permitan salir definitivamente a nuestra disciplina de la crisis, o si queréis, dicho de otra manera, viene a ser lo mismo, de los cambios que proponemos sobre dónde creemos que debe, que debe, eh, que debe ir nuestra disciplina en el siglo XXI. 21. Estos son, digamos, los tres, las tres notificaciones que haríamos a los conceptos de paradigma, de comunidad académica y de evolución científica, o cambio de paradigmas en el, en, el, en el lenguaje académico más, más general, eh, de cumple. Bueno, ya para los cinco minutos que nos queda, pues, decir dos cosas más sobre eh, esta, eh, esto de que lo veremos mm, eh, más claramente cuando expliquemos la experiencia de historia de debate, es decir, eh, cómo las formas de sociabilidad académica cambian cuando, eh, cambian radicalmente cuando se combina el, la revolución de las comunicaciones con la revolución epistemológica de cambian radicalmente porque afectan a la forma y al contenido, a la forma de comunicarse y al contenido epistemológico en cuanto a cómo, a cómo, a cómo entender nuestras disciplinas en, el, en la sociedad de, de, la, de la información. Desde luego, insistir en que el, la mayor novedad de Kuhn es epistemológica desde el momento que la capacidad de decisión sobre lo que es verdad colectiva o no en la comunidad de especialistas no está tanto en la antiria, aunque es necesaria, como en los propios consensos que se establecen. De ahí la reivindicación de que esos consensos sean advertidos, no inadvertidos, y se basen en el, en el, en el debate. Claro, eh, hablábamos de innovaciones recientes. Bueno, lo veremos, que Internet nace en Estados Unidos en 1969, aunque la propagación eh, se da y la accesibilidad 30 años después. O, sí, varias décadas después. Pues no es muy distinto lo que pasa con, la, con las teorías revolucionarias de Kuhn sobre la filosofía y la historia de la ciencia. Las dos obras esenciales de él, bueno, la esencial de la segunda, pues otros quizás no le den tanto valor como le doy yo. La primera es la estructura de las revoluciones científicas que nacen, se edita en inglés por primera vez en 1962. Por lo tanto en 1969 empieza Internet en Estados Unidos, estamos hablando de, de, del mismo abanico temporal. ¿no? La segunda obra de Kuhn es la tensión esencial, ambas editadas por el Fondo de Cultura Económica, editada... Por primera vez en 1977, en su versión inglesa, la tensión esencial es un conjunto de artículos que tiene especial interés, sobre todo porque le dedica bastante atención a la historia. ¿Eh? Y en eso ya, ya, ya, os, ya os adelanto que, que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos, supongo que con toda, con toda, su, con toda su legitimidad y, y supongo que también interesadamente que no es aplicable a Kuhn perdón, que las aportaciones de no es aplicable a la historia y a las ciencias mundiales cuando resulta que él mismo lo dice que sí, incluso es mucho más atrevido en ese sentido porque amplía la evolución del arte y al tema de las vanguardias y, y, a otras, y, y a otros aspectos de la realidad intelectual que no son estrictamente académicos eh, su sistema de paradigmas y de cambio de su sistema de paradigmas y de cambio de de paradigmas y además no solo lo dicen en, en algunos artículos de la tensión esencial sino que reconoce que él se nutre fundamentalmente de la propia historia eh, a la hora de crear un, un...